Hola seguidores de Lightspeed Spanish, ¿cómo estamos? Hoy estoy en el campo con los perros y estoy andando por un campo con muchas piedras, así que tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Pero bueno, aquí estamos. Hace hay un cielo despejado como se ve. Hace sol pero hace frío. Hace frío. Pero, eh, no me estoy quejando, eh. voy bien. Pues hoy, sabes, en, en nuestro canal, Cintia y yo, siempre hemos intentado no hablar ni de la política, ni de, de esos, esos temas eh, polémicos. De vez en cuando he hablado de, de mi opinión sobre, sobre cosas, sabes? Eh, que pasan en el mundo pero típicamente evito hablar de eso porque porque bueno pr primero son temas eh, aburrido, <risa> aburridos en mi opinión y también eh, no este canal es para mm, enseñar el español no es para hacer comentarios sobre el mundo pero claro que este es eh, un diario y en estos diarios yo hablo de mi opinión de muchas cosas y bueno y muchas veces todos los comentarios siempre son son muy positivos y muy buenos entonces hoy quería hablar en general de de lo que veo en el mundo eh, creo que veo que ahora mmm, eh, este, estamos experimentando dos mundos la, el mundo real de la realidad y luego otro mundo que es el mundo que, que ha sido creado por los medios supongo los medios ¿no? y todo fomentado por los medios porque tenemos un, una sociedad Nueva que se llama, no sé si el sol va a causar problemas con la cámara. Voy a andar así. El, la sociedad nueva se llama la sociedad woke, ¿no? O la sociedad despierta. Pero, pero no es, no es verdad. No es verdad. Es una sociedad que que se enfoca en, en mi opinión, en tonterías, se enfoca en tonterías y totalmente, bueno, pasa totalmente de, de las cosas más importantes, entonces he visto que ahora, por ejemplo, gracias a esta sociedad nueva, mucha gente tiene miedo de, de hablar. Tienen miedo de, de expresarse. De hecho, está prohibido hablar. Está prohibido expresarte. Si no puedes usar eh, las palabras correctas, eh, si no puedes usar el vocabulario, dado que hay un vocabulario muy estricto ahora y no puedes decir esto, ni esto, ni esto. Eh, y, y lo que pasa con eso es que si tú tienes confusión, si tú no sabes qué deberías decir o cuál es la palabra correcta, eh, no hablas. Y desafortunadamente esto es lo que ha pasado. Lo que he visto en, en, en nuestra sociedad que, que la vasta mayoría de la gente, aunque tenga una opinión, no habla de su opinión. ¿Por qué? Porque tienen miedo. De, porque tenemos un, una, también eh, una cultura de cancelar cosas ¿no? y claro que mucha gente tiene mucho que perder así que la gente se ha callado y no, no es nada bonito porque la, la verdad es que la, la riqueza de nuestra sociedad son opiniones distintas, opiniones diversas culturas diversas y no sé, parece que ahora tenemos que, que seguir las normas de una sociedad que yo no, yo no sé si realmente existe. Yo creo que ha sido creado por la gente que quiere crear eso y, y son muy pocas personas. Pero tienen mucha voz. ¿Por qué? Porque tienen la voz de, de los medios de comunicación. Entonces, si la televisión te dice que está bien o está mal, pues eso es, esa es la opinión de, de, de todo el mundo. Y no, no es así. Todo el mundo, la vasta mayoría de la gente... Oh, hola. La vasta mayoría de la gente se calla. No dice nada. Entonces, realmente, uh, helicóptero, realmente no sabemos la opinión de la mayoría. Solamente sabemos la opinión de lo que dice los medios, que es la opinión correcta. Y yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas sobre eso. Entonces, a mí no me gusta mucho esta sociedad nueva falsa, porque realmente no representa a la mayoría, sino a los que tengan las, las voces más alzadas, ¿no? las voces más potentes. Entonces, bueno, es mi opinión sobre lo que veo. No sé qué opináis vosotros. ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? Eh, no sé, me, me lo vais a de decir en los comentarios. Pero bueno, yo creo que... Es, es muy difícil ahora ser auténtico en este, este mundo, este mundo nuevo que, que, que están creando para nosotros. Entonces, eh, si habéis le, leído el libro 1984, en ese libro habla de, del control de, de la palabra, que había una forma de hablar, y si tú no hablabas, Usando esa fórmula estabas en problemas y también una forma de pensar. Y desafortunadamente veo que, que estamos muy cerca de eso, de controlar tu forma de pensar y tu forma de hablar. Y no, no debería pasar eso. No, estamos en un mundo supuestamente libre, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, de controlar las palabras y los pensamientos de la gente. Porque, ¿dónde paras? ¿Dónde paras con eso? ¿Y quién decide lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿Quién decide y quiénes son ellos para decirnos cómo deberíamos pensar y cómo deberíamos hablar? Entonces sí hay límites, sí hay límites, pero ya yo creo que se están pasando un poco con eso. ¿no? Entonces, por eso quería hablar de eso, pero bueno, al final estamos en el campo. Mira, la luna, allí arriba la luna, el sol se está poniendo allí y todo está bonito, todo está bien. Y escuchar la tranquilidad. Me, me callo un momento. Tranquilidad. Unos perros ladrando, como siempre, y a la gente hablando. Pero en general, mucha tranquilidad. Me encanta. Hasta luego, chicos.